serás y al pasar el tiempo más te gustará verás cómo el poder de Dios salvó a ricos y pobres y paciente siempre cuidado de ti verás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 ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están amiguitos? Bienvenidos a otro programa de Tu historia preferida. La vez pasada les contamos la historia titulada Adán y Eva. Seguramente se acuerdan, trataba acerca de la creación del mundo y de la entrada del pecado en el jardín del Edén. Hoy tío Daniel continuará con el segundo episodio de la historia del principio de este planeta. Es realmente una historia llena de contrastes. Se trata de dos hermanos y la llamamos Caín y Abel. En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Creó también al hombre y a la mujer a su semejanza y los colocó en el jardín del Edén. Pero Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y tuvieron que dejar su hogar en el paraíso. Y salieron del Edén e hicieron un nuevo hogar. Adán comenzó a labrar la tierra y ganó el pan con el sudor de su frente. Eva también encontró satisfacción en su labor. Después de un tiempo, recibieron una gran alegría. Un bebé. Un varón. Es igual a ti, Adán. Es nuestro hijo, Eva. Él nació a mi semejanza, así como yo fui creado a la semejanza de Dios. Oh, es precioso. Lo voy a llamar Caín. ...porque el Señor me lo ha dado. Sí, Caín, nuestro hijo. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Lo voy a llamar Abel. Abel es nuestro segundo hijo, Eva. Desde niños, Caín y Abel eran de carácter muy diferente. Abel era leal a Dios y obediente a sus padres... Caín abrigaba sentimientos de rebelión y a menudo se quejaba y murmuraba. ¡Ay, qué calor hace! ¡Ya estoy cansado de arrancar malezas! ¡Vamos, Abel! ¡Dejemos esto y juguemos por un momento! ¡No, yo no! ¡Ah, ¡Vamos! Papá dijo que limpiáramos todo el campo de estas malas hierbas y todavía no hemos terminado el primer surco. ¡Pero hace mucho calor! ¡Demasiado calor para trabajar! Voy a nadar Papá nos envió aquí a trabajar No a nadar Él no se va a enterar A menos que tú se lo digas Pero Caín No debemos desobedecer a papá No me importa Voy a nadar Hijo Creo que te mandé que junto con Abel Sacaras las malezas Sí, señor Entonces ¿Por qué te fuiste a nadar? ¿Te dijo Abel algo? No, Caín yo mismo te vi. ¿Por qué me desobedeces? Es que hacía calor, papá, y quería refrescarme. Hijo, no comprendes cuán peligrosa y terrible es la desobediencia. No veo nada malo en ir a nadar en un día caluroso. Ni tu madre ni yo vimos nada malo en comer el fruto prohibido. Y mira el resultado. A causa de esa desobediencia, el mundo entero está sumido en la tristeza y la muerte. Hijo, yo debo enseñarte una lección. Tendrás que cosechar los resultados de lo que haces. Ven, vamos al bosquecillo. Tengo que castigarte. Pero a pesar de lo que hicieron sus padres para enseñarlo a obedecer, cada día parecía que hacía las cosas peor. Cuando los niños se hicieron hombres, Abel se dedicó a criar ovejas como un pastor y Caín se dedicó a cultivar la tierra como un agricultor. En algunas ocasiones, Caín y Abel iban juntos para hacer sacrificios de acuerdo a la orden de Dios. Construían un altar y encima de él sacrificaban un cordero. El propósito de esta ceremonia era mostrar su fe en la venida del Salvador del mundo. Ya terminé de construir mi altar, Caín. Así que te voy a ayudar con el tuyo. Yo no necesito tu ayuda. Además, voy a ofrecer frutas en mi altar y no un cordero. ¿Cómo haces tú? Pero Dios mandó expresamente que ofreciéramos un cordero como sacrificio. Un cordero para ti, sí. Tú eres pastor. Pero yo soy agricultor y cosecho frutas. Yo voy a ofrecer el producto de mi cosecha. Pero eso es desobedecer a Dios. ¿Sí? ¿Y qué? Vete tú a tu altar y ofrece tu sacrificio a tu manera, que yo lo haré a la mía. Construyeron los altares y colocaron los sacrificios. Abel trajo uno de sus primeros y mejores corderos. Caín trajo varios frutos de la tierra. Y en el momento apropiado, Abel comenzó la ceremonia. Oh poderoso y gran Dios de los cielos, te ofrezco este sacrificio y por él... Manifiesto mi fe en un Salvador que ha de venir y mi gran necesidad de recibir el perdón de mis pecados. Acepta esta ofrenda, oh Dios, y consúmela con fuego del cielo. Oh poderoso y gran Dios de los cielos, yo soy Caín, el primogénito de mis padres. Yo te ofrezco en sacrificio los primeros frutos de mi dura labor. Acéptalos, oh Dios, y consúmelos con fuego del cielo. Consúmelos con fuego del cielo y muestra así que has aprobado mi dura labor. Hago esto conforme a tu mandato, oh Dios. Así que, ¡Consume esta ofrenda con fuego del cielo! ¡Caín! ¡Caín! No sabes que si hicieras lo que Dios pide, Él lo aceptaría. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. ¡Un ángel! Sí, Caín, un ángel. Y tú sabes que dijo la verdad. Tú piensas que eres mejor que yo. Y no es así... Solo porque tu ofrenda fue consumida por el fuego y la mía no. Eso no es señal de que tú estás en lo correcto y que yo estoy equivocado. Estoy harto de tu actitud de hacerte el santo y de tus continuos reproches. Por favor, Caín, yo solo estoy tratando de ayudarte. Soy tu hermano y yo solo. Así que solo estás tratando de ayudarme. ¿eh? No me vuelvas a repetir que eres mi hermano. Me estoy cansando de tu fraternal ayuda y de una vez por todas voy a arreglar cuentas contigo. ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Lo maté. Será mejor que... ¡Que huya de aquí! Tengo que, que descansar. Caín. Caín. ¿Dónde, ¿Dónde está, está tu hermano Abel? Yo no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Qué has hecho, Caín? Yo, yo, yo, yo no soy el guarda de mi hermano. Serás maldito y expulsado de la tierra que has manchado con la sangre de tu hermano. Aunque la cultives, no volverá a darte sus frutos. Andarás errante por el mundo sin poder descansar jamás. Y Caín, el primer asesino del mundo, se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor, y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al este del Edén. Y se convirtió en el padre de una línea de osados pecadores. Su ejemplo e influencia ejerció un poder desmoralizador, hasta que la tierra estaba tan llena de violencia que fue necesario destruirla por medio del diluvio.